Jesse! Mira mecha and I But yeah, Luna for Yeah, scream No, lo tengo. Yo no, tengo blast. lo tengo. Oh, no, problem, no Y nada, no es la mierda sobre NFT. Jesse. <risa> no de ni -es, pinches, viejas Hola gente, ¿cómo están? Soy yo soy estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Y esta vez vamos a reaccionar al canal de Illuminato. Vamos a reaccionar algunos videos que acaba de subir, que hace rato que no había no subido, así que vamos a ver eh, ahora a ver lo que contiene y vamos a empezar con este de la variante del. El covicho, ¿no? Del, <ríe> no, del otro el Kron, algo así, ¿no? Que acá en YouTube hispano la nueva variante, el micrón, no sé. Ah, okay. así que está bueno. La confirmación minutos. de la nueva variante del virus ha sacudido <ríe> las bolas de los científicos por confirmación de la nueva variante. Yo y... Mi virus, a... virus Ha sacudido las bolas de los científicos por la oh. variante clasificada como Maricron por la Organización Mundial oh de la C Las pichulas mundiales ya están encendidas. El descubrimiento de esta <ríe> no, no. variante es pichulas mundiales ya están encendidas. El descubrimiento yes, de esta variante se produjo en un análisis. Además, la SS oh. concluyó que se trata ¿Eh? de una variante excitante. El doctor sexo <ríe> calificó a esta variante como trata de una variante excitante. El doctor sexo calificó a esta vari <ríe> variante como Vaz Momo ZZZ. El, el presidente de México <ríe> confirmó su contagio Momo ZZZ. Z. <risa> el, el presidente de México <risa> confirmó su contagio en redes SOS. El anuncio se da a conocer luego de que la ex reina de belleza presentara a en la conferencia matutina a la cual se presentó sin calzones. No. <risa> Me da nueva comunicarme con ustedes. ¿Qué es lo que tengo. No. Ardor en la página. Esto ¿Sí? de dolor. Culo. Eh, eh, eh, estoy tomando ¡Jala! paracetamol y me siento yeah. bastante bien. Me voy a medir la tija. <ríe> ¿Eh? ¡Aaah, ¡Mi bisola No tengo traes, ¿eh? Me voy a matar. <risa> <risa> a la Verga. <risa> me encanta de cómo ¡Aaah, mi el de, <ríe> de cosas este del cuadro de Para los sordos había ya movimiento lo, lo que hice Muy bueno como coordinó y esa. No tengo pene voy a matar <ríe> a la verga Pero ah, no ¿cuáles se son los, los de síntomas bien? del mal ¿Eh? Los pacientes presentan sos, secreción y congestión, canal, fiebre y dolor de corte, dolor a caca, dolor ocular, malestar, fiebre y dolor de orto, dolor de caca. Dolor ¿Qué? Lar, ¿Qué? malestar, genja, <risa> La única wow. manera de curarse de este tipo de contagio es aplicarse una ¿Mm? paja nasal, además de utilizar siempre ¿Qué? el cubrebocas en las nalgas, el lavado constante wow. de manos y para quienes sea posible besarse con Ari Gameplays. ¿Qué? <risa> <Okay>. <risa> Oh, random muchas gracias a los seguidores destacados, especialmente a Puso. Gracias por tu dinero para comprar tacos. Ah. <ríe> comprar tacos. Jesse, <Okay>. So, fast. <risa> Hay una maldición china que dice, Chinchen, Han Chi, Chinchen, Chie, Chinchen, Chinchen, Chinchen, Chinchen, Chinchen, Chinchen,